Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a aprender a descargar eh, SQL Server. Lo podemos hacer desde eh, este sitio web. Le voy a dejar el enlace en la descripción. Y lo cual, eh, lo que vamos a hacer es que podemos descargar la versión Express o la versión desarrollador totalmente gratis y legal. Listo, yo en este caso voy a utilizar la versión desarrollador. Le doy aquí en Descargar. Para que inicie la descarga estoy utilizando el navegador eh, Microsoft X Chromium. Y también podemos ver que pues, podemos descargarlo para Linux, eh, para Windows también. Y eh, también podemos descargar como contenedor de Docker. Listo. Podemos hacer esa instalación o eh, podemos hacer de diversas maneras, diferentes eh, instalaciones por acá vamos a meter una documentación de cómo hacer la instalación eh, con SQL Server y Node.js nosotros lo vamos a hacer de otra manera pero siguiendo los mismos principios utilizando otros paquetes de Node.js ¿dónde está? aquí, listo eh, bueno, ya está lista, vamos a darle a ejecutar listo, ahora que está eh, ejecutando vamos a esperar a que nos pida los permisos de administrador e iniciamos con el proceso de instalación, listo eh, concedemos los permisos e inicie pues la interfaz gráfica para la instalación el asistente voy a dar en este caso eh, tipo de instalación básica para que quede todo por defecto selecciono el idioma para leer los términos y condiciones y les recomiendo pues que, que hagan la lectura de estos, yo ya más o menos los conozco porque ya anteriormente lo he trabajado, seleccionamos la carpeta donde se va a hacer la instalación eh, de SQL Server. Eh, voy a descargar pues, los paquetes para la instalación. Selecciono una carpeta eh, propia, no puedo dejarla en, en, en una raíz, así que creo por aquí una carpeta nueva y eh, vamos a eh, descargar pues todos los paquetes aquí de instalación. Le damos instalar y eh, esperamos unos minutos a que esto instale a veces duran 5 a 10 minutos a veces un poco más dependiendo pues eh, nuestro equipo la, la instalación que tengamos si tenemos una buena máquina pues el proceso va a ser mucho más rápido bueno entonces aquí ya está terminando el proceso de descargar los paquetes de instalación vamos a esperar a que termine para que iniciemos la instalación bueno vamos súper bien nos estamos acercando e inmediatamente termina la descarga, inicia la instalación de todos los paquetes y todas eh, las dependencias que se requieren pues, para la instalación como tal. Entonces esperamos unos segundos, esto demora eh, mucho menos que la descarga, así que no le, eh, dejémoslo que esto continúe. una vez ha terminado la instalación pues aquí nos da el nombre de la instancia quién es el administrador del equipo y nos regala pues unas características ahí una información importante que vamos a utilizar más adelante entonces aquí lo que podemos hacer ahora es ya directamente ir a instalar la interfaz gráfica eh, para poder administrar la base de datos de una manera más sencilla no solamente por línea de comandos entonces venimos a esta parte y aquí podemos ya directamente descargar el administrador, pero acá abajo está en español eh, y otros idiomas adicionales por si eh, lo queremos instalar en otro idioma particular. ¿listo? Entonces yo en este caso selecciono español, inicia completamente la eh, instalación, yo voy a cancelar aquí porque ya lo tengo descargado y lo voy a iniciar, listo. En este caso me dice pues que, eh, que ya lo tengo instalado de hecho, entonces que si lo quiero reparar es instalar. En este caso yo lo que voy a hacer es, voy a cerrarlo pero voy a eh, mostrarles cómo es el proceso de instalación. Eh, por acá tenía un video pues en, en una baja calidad, le voy a colocar aquí algo rápido para que puedan ver pues como las partes más importantes de la instalación. Pero es muy sencillo, basta con darle siguiente, siguiente y automáticamente inicia la instalación listo entonces aquí me dice eh, la ruta en donde quiero alojar pues el programa el administrador selecciono una ruta y le doy instalar espero pues a que se instalen todos los paquetes necesarios y eh, eso es ya eh, prácticamente todo ya ahora aquí lo que vamos a esperar es a que termine pues la barra de progreso y una vez ya está terminando entonces nos va a arrojar esta siguiente pantalla ¿listo? que ya lo que nos dice pues que debemos reiniciar nuestro computador para poder que se aplique todo el, el entorno de SQL Server en este caso pues reiniciamos el equipo ya una vez eh, hayamos reiniciado el equipo ya buscamos el programa Ahí en la barra de inicio lo abrimos y esperamos a que cargue este la interfaz de inicio. Aquí lo que podemos hacer es iniciar sesión. A usted les va a aparecer eh, cuando yo tengo un usuario, pues puedo entrar con la autenticación de SQL, pero a usted le va a aparecer de esta manera. El nombre del servidor, el nombre que tenga su equipo, en este caso es en PC es el nombre de mi equipo. A usted le puede aparecer desktop 151824 y le dan auto, con la to, autenticación de Windows le dan siguiente y ya inician automáticamente la, eh, el inicio de sesión yo puedo iniciar sesión con otro usuario en este caso como yo ya tenía otra cuenta pues lo pude hacer entonces es muy sencillo de hacer entonces de esta manera pues culminamos con la instalación de eh, SQL Server de una manera muy fácil, muy rápida lo único que se demora un poquito son descargar los paquetes de instalación pero más que eso es súper sencillo entonces los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a que me regalen una manito arriba si consideran que este video les ha ayudado y les sirve y nos vemos entonces en un próximo video.